Hola, bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes y noches eh, y mañanas, por algún lado. Eh, hoy nos encontramos en este wiki Herramientas de Categorías y vamos a tener un, especi un invitado especial para esta ocasión, eh, Miguel Alan, que nos va a acompañar hoy y nos va a contar un poco de todo este universo de las categorías y cómo podemos hacer para lidiar con ellas. Eh, no sé, eh, Eves y algo más por ahí. Y no, si no, gracias Miguel por estar, simplemente eso. Gracias a vosotras por invitarme. Y como siempre, la invitación que... que... Que, que, bueno, que Miguel aceptó, es extensiva a todas las personas que quieran participar, que tengan alguna herramienta que quieran mostrar o algún espacio que quieran explorar, eh, nos pueden escribir. la Vamos a dejar ahí también la página de Wiki herramientas para que nos puedan contactar. Y también un formulario donde pueden dejarnos cuáles, cuáles son sus inquietudes, ¿no? ¿Qué, qué es lo que les gustaría explorar o qué herramientas necesitan para mejorar su actividad en este maravilloso universo Wikimedia. Eh, así que, sin más, Miguel, te damos la palabra. Bueno. Y si quieres presentarte, de paso. <risas> bueno, buenas, buenas tardes, buenos días a todas y todos. Yo, bueno, soy wikipedista de hace unos años y parece ser que algo, algo he aprendido de, para hacer todo esto acerca de las, de las categorías. Que en algunos casos, por lo que me han comentado, se ha detectado, resulta un poco difícil saber cómo hacerlo, qué son primero y cómo, cómo hacer esta, esta tarea tan importante para que organicemos un poco todo este embrollo que son los artículos. Voy a empezar a compartir aquí la pantalla. Vamos a hacerlo bien. Aquí. Listo. Categor categorización en proyectos Wikimedia. ¿Qué son y para qué sirven las categorías? ¿Cómo elegir la categoría correcta? Vamos a empezar hablando un poco de las categorías en Wikipedia. Este taller va a dividirse en dos. Eh, sobre las categorías tanto de Wikipedia como las categorías en commons. Vamos a empezar con Wikipedia y muchas de las explicaciones que se den en esta parte van a servir para también para la parte de Wikimedia Commons. Unos conceptos básicos. Primero, ¿qué son las categorías? Pues, son agrupaciones de páginas que comparten algún tema en común. Es decir, esta es la, esta es la, la definición, digamos, oficial de lo que son las categorías. Pero a mí también me gusta decir que son unas unos especies de contenedores o de organizadores de los artículos eh, que existen en Wikipedia, por lo cual son bastante necesarios, sobre todo para que los artículos no queden huérfanos, es decir, que no, no cuelguen de ningún otro sitio, ¿vale? ¿Dónde están estas categorías? Vamos a ver un artículo para poder ir observando qué son y dónde están. Por ejemplo, este artículo, que es uno, es uno de los primeros artículos que, que hice, allí por el 2018. Y las categorías, bueno, esta es la, la interfaz de Wikipedia, muchos ya la conocéis. Y eh, los artículos, bueno, se dividen en varias secciones, según uno vaya editándolo. Pero lo importante es que las categorías siempre están aquí al final. Son estas, estos enlaces que vemos al final. Pone categorías. Y bueno. Quizás, que... eh, Miguel, eh, por ahí hacerle un poco de zoom eh, a la página en Wikipedia. Siempre ayuda un poquito. Ah, wow. ¿Tú crees que ahí se ve correctamente o lo...? O lo, lo sí, ahí se, ve, ahí se ve un poco mejor, sí. Ponemos un poquito más, ¿sí, no? Yo creo que ahí... Sí, perfecto, perfecto. Ah, perfecto. Bueno, pues, eh, como he dicho antes, están están al final. En la parte final, si hacemos scroll hacia abajo... Aquí está. Bueno, ¿qué significan estas categorías? Que este, artículo, que este artículo está organizado de la siguiente manera. Eh, esta persona de quien verse este artículo, Carmela Combe, según los datos que, que se han recogido en el propio artículo, es una persona que nació en 1898, falleció en 1984, y bueno, tiene unas ciertas características, ¿no? Nació en determinado lugar, falleció en otro lugar su profesión, etcétera. Con lo cual, si nosotros vamos a uno de estos enlaces, por ejemplo, voy a poner el de aviadores de Perú, ¿qué quiere decir? Que esta categoría contiene los artículos que se han redactado sobre aviadores de Perú, entre los cuales está incluido este, el de Carmela Combe. Vale. Si yo voy de atrás y voy a otra de las categorías, eh, qué sé yo, pioneros de la aviación, veo... Esta categoría Pioneros de la aviación contiene también otros artículos, que en este caso son bastantes más, son 193 artículos que contiene la categoría de Pioneros de la aviación, entre los cuales también estará incluido el de Carmela Come, que está aquí. Con lo cual, entonces definimos que una categoría sirve para organizar y para también enlazar otros artículos, contener otros artículos de la misma de la misma clase. Hemos visto dónde están. Ahora, otro concepto bastante importante son el de supercategorías, categorías y subcategorías. Es decir, eh, las categorías no solamente contienen artículos, sino también pueden contener otras categorías. Es decir, la supercategoría de derechos de las mujeres contiene, a su vez, estas otras categorías. Y también contiene otros artículos que están categorizados en derechos de las mujeres. Y a su vez... Esta categoría, Derecho de las Mujeres, está categorizada dentro de estas otras categorías. Con lo cual, vemos que se establece una jerarquía dentro de las categorías. Unas categorías son supercategorías que contienen otras categorías que, a su vez, van conteniendo otras, tanto artículos como categorías. Aquí en este enlace eh, vamos a poder ver lo que es la ayuda de las categorías que es prácticamente lo que he comentado pero bastante más extenso que son para qué sirven estos enlaces pues sirven para sirven de, a, a modo de ayuda pero vamos no vamos a entrar no vamos a entrar en, a verlo mucho que esto va a quedar disponible para que sí y aparte siempre ver. es importante saber que hay un material de referencia donde uno puede consultar esto también siempre viene bien saber que Nada, Wikipedia tiene ya eh, sistematizada esta información que nosotros estamos compartiendo eh, en, de claro. en otra forma. Yo en este caso no me he inventado nada. Yo me, me he estudiado esto, este, este tipos de ayudas para poder, eh, para poder decir cosas que, que tengan un cierto sentido. Bueno, pues hemos visto qué son y para qué sirven. Como ya también he comentado, que facilitan la navegación dentro de los artículos. Y también facilitan la tarea de creación de artículos. Es decir, si por ejemplo yo he visto este artículo de Carmela Combe y he entrado, qué sé yo, en el artículo de Orden al Mérito a la Mujer, que es una condecoración que da el gobierno peruano, y yo sé que existe otra, otra persona que ha recibido este, este, esta condecoración y no veo que está en esta categoría, a lo mejor es que existe y no está categorizada dentro de esta categoría, o el artículo todavía no ha sido creado. Entonces, con lo cual, una categoría también me sirve de ayuda para la organización y la creación de nuevos artículos. Más conceptos básicos. Entonces, hemos definido que la categorización es la tarea de crear, gestionar y organizar las categorías. Pero particularmente, eh, a mí creo que es más fiable decir que es la de añadir artículos a sus categorías correspondientes. Otro concepto bastante importante para entender qué son las categorías es la sobrecategorización. Es decir, artículos con categorías que ya se incluyen, aquí me he equivocado, dentro de otras categorías. Vamos a ver un ejemplo. He encontrado un artículo que es el Casino de Murcia, que como he dicho antes, están las categorías aquí abajo. Y vemos que tiene dos categorías bastante curiosas. Casinos de, casinos de España y casinos culturales de la Región de Murcia. Si vamos, si abrimos esta categoría de casinos de España y observamos qué categorías contiene, vemos que tiene casinos de España por tipo. Si desplegamos las categorías que se incluyen dentro de esta categoría, es decir, las subcategorías, vemos que vienen casinos culturales de España, y casinos culturales de la comunidad de, de, de la región de Murcia, que está aquí. Que está aquí. ¿Qué significa esto? Que esta categoría ya está contenida en casinos de España, con lo cual esta categoría sobraría. Porque siempre tenemos que poner la categoría más específica a que se refiere el artículo. Esto tendremos que editarlo para eliminar esta categoría. Porque estaríamos cayendo en una sobrecategorización del artículo. De hecho lo podemos ver aquí. Entramos en la categoría Casinos de España y si vamos a la parte de abajo, vemos que está, hay solo dos artículos. Bueno, este habría que analizarlo, pero este artículo pues, tendría que no estar aquí. En el momento que eliminemos Casinos de España, este artículo desaparecerá de esta, de esta parte y aparecerá correctamente aquí. Eso lo haremos después. Volveremos sobre ello una vez que veamos algunas herramientas. Otra cuestión es que hay muchos artículos que no están categorizados. Para eso existe una plantilla, que es la plantilla Categorizar, que pide a los editores que, por favor, editen y añadan una o más categorías a los artículos y que luego retiren ese aviso. Vamos a ver algún artículo que tenga esta plantilla, por ejemplo. Vamos a poner cualquiera, este mismo. ¿Veis? Este artículo tiene este, este aviso. Y seguramente solo tendrá algunas categorías que son automáticas. No, de hecho no tiene ninguna. ¿Ves? Con lo cual, este artículo se dice que es un artículo huérfano. Que no tiene, no tiene categorías. No está enlazado en ningún otro sitio. Vale. Pero vamos a, a cómo es que se hace este proceso. Cómo es que empezamos a editar para categorizar un artículo. Bien. Yo he creado hace unos días este artículo, el de Petro Valverde, que es un diseñador español, y a propósito lo dejé sin categorizar para poder enseñaros cómo es que se categoriza. Eso es vandalismo, ah, ¿no? vandalismo. <risa> <risa> y mira, no. ellos te lo categorizaron, alguien vino y te no, lo categorizó. No, no, Eso voy a no. Eso es contra de autoridades. Estas categorías de aquí, hombres y nacidos en 1946, aparecen automáticamente gracias al control a la plantilla del control de autoridades o también a la plantilla porque, de NF. Claro, o, no, o también porque el artículo ya está enlazado a Wikidata. Que eso va a ser tema para otro taller. <risa> Así que, como... como Te estás en, comprometiendo en este preciso instante, Miguel, me parece, ¿no? Yo creo que, yo creo que vamos a dejar espacio a, a otras personas que seguro saben mucho más de Wikidata para que den el siguiente taller. Pero bueno, la cuestión es que estas categorías son categorías automáticas, ¿no? Pero vamos a categorizar ahora este artículo con sus categorías correspondientes para que cuelguen, digamos, de algunas categorías que son necesarias. Yo siempre digo que para, para realizar este tipo de procesos siempre hay que utilizar ejemplos. Vamos a utilizar de ejemplo un artículo similar, que sería el de Lorenzo Caprile, que es otro diseñador español. Este artículo ya lleva un tiempo, un tiempo hecho, con lo cual tendrá sus categorías. ¿Veis? Aquí abajo tiene sus categorías. Vamos a, vamos a copiarnos un poco, vamos a utilizar de ejemplo este otro artículo para categorizar este el de Petro Valverde. Bien, vamos a ver el proceso. Hay dos formas de hacerlo, mediante, uy, mediante edición de código o mediante el editor visual. Vamos a ver las dos así brevemente. Para hacerlo de edición en código tenemos que o editar los enlaces externos o eh, la, la sección más inferior que exista, porque sabemos que las categorías siempre se ponen al final, según el manual de estilo de Wikipedia. Vale. Entonces yo voy a ir a la última sección que es la de referencias y doy aquí a editar. No, sí. Estoy en el de capriles, sí. Aquí. Puedo decir algo, puedo interrumpir Dime. un toque, que es algo que dijiste que me disparó algo que es muy importante. Que esto de las categorías se ponen al final, quiere decir que las categorías las ponemos una vez que ya publicamos nuestro taller. Si ustedes están trabajando en sus talleres... Los talleres no se categorizan, sino que una vez que pasamos esos artículos a espacio principal, ahí se le añaden las categorías. Porque si no, terminan apareciendo los talleres en eh, las categorías de Wikipedia y Exacto. no corresponden. Así que es un pequeño detalle, pero importante eh, que van al final. Bueno, en realidad son este, al final, tanto al final del proceso como al final de la propia estructura del artículo. Porque si, por ejemplo, yo doy aquí, editar artículo, aquí... Sí, y también, mientras Miguel va haciendo esto, es bueno recordar que eh, cuando estamos utilizando la herramienta de traducción de contenidos que muchas y muchos de nosotros utilizamos, a veces lo que pasa es que se traducen las categorías y, eh, bueno, ahí se arman líos de distinta índole y por eso también cuando uno publica el resultado de la herramienta de traducción de contenidos en su taller personal, las categorías ahí aparecen solamente entre los, eh, los corchetes, sí. entre las llaves, perdón, porque, uh -huh. eh, claro, la página, como decía recién Coti, la página de, del taller no tiene categorías. Mirad, aquí he puesto el editor de código en ambos artículos para que se pueda ver. En el de Lorenzo Caprile, que es el que tiene categorías ya, ya añadidas, si yo voy al final del artículo, al final del todo, vemos que aquí están las categorías. Este es el lenguaje que utiliza Wikipedia para poder, este, cuando podemos, hagamos, redactamos los artículos. Eh, esto significa que las dos llaves ah, es mm, un enlace. Enlaza este, esto, esto que estamos viendo aquí, categoría, va a enlazarlo en su categoría. Así lo, también, por ejemplo, aquí arriba, las dos llaves significa que está llamando a esa hace otro artículo. En este caso, está llamando a añadirse a estas categorías. Aquí voy hacia abajo y veo que mi artículo no tiene. Entonces, vamos a copiar algunas. Vamos a copiar solamente una, así de modo de muestra. Esta de categoría diseñadores de moda de España, porque sabemos que es, es, es su profesión. Control-C. Control-V. Edito. Y, pues, aquí pongo un resumen de edición. Añado categoría y publico, el publico los cambios y si observamos el artículo y vamos al final ya está añadida esta categoría con lo cual si yo clico en diseñadores de moda de España Petro Valverde tendría que estar aquí, efectivamente ya hemos categorizado este artículo según la profesión de la persona que tengamos esta biografía esto a modo de ejemplo Ejemplo, rápido, no, no voy a categorizarlo completamente porque habría que categorizar siempre lugar de nacimiento y algunos otros datos más, ¿no? Por ejemplo, aquí este, esta persona es eh, activista por los derechos LGBT. Bueno, vamos a utilizar este mismo artículo para añadir esta, esa, esa categorización. Vamos a utilizar esta vez el editor visual, que es yo creo que particularmente es una cosa que me gusta más a mí. El editor visual, para activarlo no hay que clicar aquí en Editor de Código, sino en Editar. Clicamos en Editar, en la pestaña de Editar, y vamos a poder editar sin la necesidad de ver ese código que hemos visto anteriormente. Vamos a añadir dos categorías, utilizando dos, eh, dos métodos. Uno de ellos es ir a la parte superior, ir aquí a la pestañita, a este, a este pequeño menú, que son las tres, tres rayitas estas, que son las opciones de Página, Clicamos y aquí en categorías, clicamos y vamos a añadir activistas de los derechos. Mira, fíjate, no existe esa categoría, creo que es... Activistas LGBT. Debe Activistas LGBT, ¿no? Pero por la mayúscula de activistas, perdone. Porque acá, si sí, las mayúsculas, las minúsculas, todo, todo cuenta, entonces eh, pueden no encontrar una categoría por eso. No, mira, es activistas por los derechos elegibles. Mira, ah, el, mira. Sistema, el, sistema, el sistema es bastante o sea. curioso, porque, por una parte, cuando vamos escribiendo eh, la categoría que vamos a añadir, nos pone como si fuese una categoría nueva, o no, nos da ya categorías que existen. ¿no? Aquí en este caso no lo vemos porque como está, está muy grande, no será eso. Vistas por los derechos LGBT de España. España sí. Entonces, esta será la categoría. ¿Ve? Hemos añadido esta categoría. Vamos a aplicar los cambios y no nos olvidamos de publicar. Vamos a publicarlo. He añadido categoría. Esto siempre es recomendable, hacerlo de el resumen de edición. Para que los otros usuarios puedan ir viendo qué es lo que estamos añadiendo, qué es lo que estamos editando. Y si vamos acá abajo, ¿ves? Se añadió activista por los derechos LGBT de España. Hemos dicho que también nació en Sevilla. Entonces vamos a añadir la categoría nacidos en Sevilla mediante el otro método. Que es uno de ellos era mediante el menú este. O ir al final y clicar sobre las categorías. Damos otra vez a editar, el editor visual. Vamos al final y clicamos sobre las categorías. Y se nos abre automáticamente ya sin tener que ir al menú. Directamente se nos abre las opciones de las categorías. Nacidos en Sevilla. Añado esta. Aplico los cambios y vemos que se ha añadido. Pero todavía tenemos que publicar los cambios. He añadido otra categoría. Publico los cambios. Y listo, ya tenemos tres categorías añadidas. Y si vamos a estas categorías, seguramente estará esta persona estará añadida. Aquí está Petro Valverde. ¿Por qué se ordena por el apellido? Si os dais cuenta, si os dais cuenta aquí cuando estoy clico en diseñadores de moda de España, ya directamente se me ordena por el apellido en Valverde. Porque esto tiene un, tiene si edito aquí en código, tiene, una, tiene una, una plantilla que me ordena según el apellido y el nombre. Pero, ¿qué pasa si por X motivo yo quiero que esta persona no se, no se organice, no se liste según el apellido, sino por el nombre? Esto lo voy a hacer a modo de ejemplo. Existe una plantilla que es la plantilla ordenar. Hay que ponerlo en mayúsculas. Ordenar dos puntos y voy a poner Petro. Esto lo voy a hacer a modo de ejemplo porque bueno, porque no he encontrado otro ejemplo que se me ocurra ahora mismo. Si yo publico, mmm, ah claro, anula esta. Bueno, no te, esto esto este esta plantilla entra en conflicto con esta, pero bueno, en caso de que esta no existiese, voy a eliminar un momento. Quizás sí el es. ejemplo por ahí podría ser como alguna institución, ¿no? Algo distinto, claro. claro. Claro, vamos a ver, vamos así a buscar así una cosa así rápida. Que no sea una persona. Pues, qué sé yo, aquí vamos a poner Drag Race España, que es lo que me viene rápido. Si yo, por ejemplo, quiero que este artículo no se ordene por Drag Race España, porque aquí seguramente se va a ordenar por la primera letra, y quiero que se me ordene por España, Vamos a poner aquí en la plantilla, ordenar, dos puntos, y voy a poner España. Con lo cual, si yo publico, si yo voy aquí a programas de televisión iniciados a 2021, se me va a ordenar en la letra E. Aquí está, Dar raíz España, porque está tomando España para hacer el criterio de organización dentro de la categoría. La plantilla de ordenar hace que todas las categorías se ordenen igual, se ordenen por ese criterio que uno pone. Pero si no queremos ordenar, queremos que en una categoría se ordene por un criterio y en otra por otro, utilizamos esta otra, esta otra, esta otra forma. A las categorías, una vez escrita la categoría, añadimos una pleca, una pleca y el criterio de ordenación. En este caso ya, está, ya se estaba haciendo. Aquí este espacio. Significa que va a ser la pri el primer artículo citado dentro de la categoría principal voy a guardar los cambios porque quita Y acá es el momento en que decimos eh, recuerden este pequeños aprendices de mago este, que con una gran responsabilidad con un gran poder viene una gran responsabilidad así que <risa> utilicen esta este este truco este sabiamente, ¿no? Porque no es para andar como ordenando solamente por eh, gusto personal, sino Ajá. por razones de fuerza mayor. Claro, obviamente, hay que, hay, que tener, hay que tener un criterio normalizado. Es decir, las personas se ordenan por el apellido, las instituciones por la, el nombre más conocido, quizás, ¿no? Casi nunca se utiliza esta, esta, este tipo de ordena, esta plantilla o este criterio de ordenar porque se ordena automáticamente según el nombre. Y he, lo he visto en caso de películas, cuando, por ejemplo, una película, el peso de la ley, mucha gente la ordena por la, por la P, en vez de el peso, ¿no? para que, se, para que vaya a la P. De la, en, en su categoría. Tiene sentido. De... Claro. Bien. Pero está bueno saber que existe esa otra forma. O sea, siempre Claro. Que no son las... claro. Seguimos. Hemos visto que, pues esto, para, para editar este artículo hemos tenido que... Bueno, esto se ha quedado así, lo voy a eliminar. Para ordenar este artículo hemos tenido que, que hacer ediciones. Mm, tanto visual, editor este, en código, hay que escribir tal. Eh, existe una herramienta que nos facilita muchísimo esta, esta labor, que es la, la herramienta HotCut hay que habilitarla, vamos a habilitarla, es una herramienta que facilita la tarea de, de categorizar porque añade, reemplaza y quita categorías vamos a activarla en preferencias, accesorios y edición que es el menú aquí arriba del todo una vez que estamos logueados en Wikipedia nos salen unas ciertas opciones. Vamos a ir aquí a preferencias. A ver, que me he olvidado. Preferencias, accesorios, edición. Y para las personas que son usuarios nuevos en Wikipedia, eh, tengan en cuenta que la interfaz está ligeramente diferente. Entonces, lo encuentran en realidad en su, como en el iconito que aparece arriba de todo, eh, que aparece como la figura de persona. Ahí tienen uh -huh. que, un menú desplegable y ahí tienen la opción de preferencias. Es verdad, que ha cambiado la interfaz. <ríe> y es que como tengo ya años, no lo cambio porque si no también me confundiría dónde están las cosas. <ríe> Pequeño detalle. <ríe> Gracias. Mirad, aquí hemos entrado a preferencias, eh, a preferencias, accesorios, y vamos a la parte de edición. O oh, podemos poner control F y poner hotcat. Y ya directamente nos lleva qué es esta herramienta. Hay que habilitarla. Clicamos y guardamos. Vale, ya está habilitada. Se han guardado las preferencias. Y ahora vamos a ver cómo es diferente utilizar esta herramienta frente a la forma que os he comentado antes. Vamos a utilizar, de ejemplo, esta canción Terra, que es otro artículo que creé hace poco. Es una canción. Y veis que ahora cambia esto. Ahora me permite aquí hacer acciones sin tener que editar. Sin tener que editar ni editor de código ni editar visualmente. Si no, directamente vamos a añadir. ¿Qué es esto? Es una canción en gallego. Clicamos aquí y ponemos canción. Y me va, se me va desplegando las opciones de categorías que ya existen. En, perdón, las categorías siempre hay que ponerlas en plural. Canciones en gallego. Vale, perfecto. Voy a OK. Y el artículo se hace una publicación. Y ya me añadido esa categoría. Vale. Vamos a poner otra cosa. Canción publicada en 2021. Pero voy a poner canciones publicadas. No, canciones de los años 2020. ¿Por qué? Porque voy a, voy a enseñaros una cosa. Porque esta es una categoría superior a la de canciones del año 2021. Pero vamos a ver que se pueden mover las categorías aquí también eh, mediante la herramienta HotCut. Si esta categoría, o sea, si esta canción no se sabía realmente qué año, qué año era, se sabía más o menos que era de los años 2020, 2021, 2022, entonces alguien decidió poner esta, esta categoría, canciones de los años 2020. Pero yo encontré la referencia que me dice exactamente el año, canción del 2021, y veo que existe esta categoría. No es necesario que la añada, que quite esta. No, puedo moverla. Simplemente con poner hacia abajo voy a modificar y voy hacia las subcategorías. Con el de arriba subo a las categorías superiores. Si clico en menos, la, la elimino. Y si pongo en este más menos, la modifico. Son los menús que me viene aquí en la herramienta Hotcat. Otra cosa, que si quiero añadir varias categorías de una vez, tengo este botón, el más más. Con este botón... Clico y modifico varias categorías en una sola, en una sola acción. En este caso solo, simplemente voy a bajar la categoría. ¿Veis? Y si clico ahí, me salen subcategorías y las subcategorías que son. Vamos a poner la canción de 2021. Doy okay, OK. Y se me guarda. voy a poner dos categorías de, de golpe, que es una canción que es género de música electrónica y que participó en el Medidor Fest. Voy a clicar entonces aquí. Y voy a añadir canciones del Venidor Fest. Voy okay. Y todavía no se me ha guardado, porque todavía, como he dado a modificar varias categorías a la vez, o a la vez no, en una sola acción, no me va a guardar. Va a esperar hasta que yo termine de hacer las modificaciones. Yo esto no lo sabía y me parece increíble porque tenía, cada vez que guardaba una, tenía que andar esperando que se me haga el refresh la página. Uh, sí, sí, y tenía el padre. botón habilitado, así que gracias por esto. Sí, sí, es el momento de confesar, ¿no? Porque yo estaba en la misma, o sea. Claro, y aquí puedes, puedes ir modificando realmente todas las categorías de una sola vez. Va, por ejemplo aquí, yo quiero cambiar esta, la de gallego, quiero ponerle música en gallego, ¿me entiendes? Doy ok. Todavía no se me han modificado, no, porque todavía está el botón de guardar eh, habilitado y no he publicado el contenido. Bueno, Ahí voy mostrando como... carteles de que están. Hay muchas personas felices eh, en el chat eh, por estas explicaciones. <risa> bueno. No, y mira. además también está. Uy, perdón. Mira. No, no, di. No, no, que quizás también lo que está bueno, que y supongo que vamos a charlar un poco después, eh, más adelante, es el tema de que, bueno, o sea, esas canciones, ay, esas canciones, <ríe> esa, esa categorías que está agregando Miguel ahora, están también en Wikidata, ¿no? Y entonces ahí vamos a explorar un poco cuál es el futuro de las categorías, pero para que lo vayan teniendo en cuenta, digamos, como, ah, ¿es, ¿es repetitivo o no es repetitivo? Bueno, ahí después vamos mm. a tener una conversacioncita sobre eso. Pues, mir, mira, ya he añadido las categorías. Eh, aquí está, canciones sin gallego. ¿Eh? No, sé, no, bueno, no sé por qué ya ha pasado esto. Voy a eliminarla. Y voy a poner aquí otra vez canciones sin gallego. A veces hay cosas que, uno, unas acciones que uno, uno realiza y a veces no, no sabes exactamente cómo funciona o cómo piensa la herramienta. Bueno, en fin, he eliminado esta que había modificado y he añadido estas tres, estas tres más. Y doy a guardar. Aquí me manda al editor visual, digo al editor en código, porque como está haciendo varias acciones a la vez, no sé cómo está configurada esta, esta aplicación, pero supongo que será un paso, un paso obligado para que uno revise qué es lo que ha hecho. El resumen de edición viene automatizado por la herramienta Hotcat. Me pone que he eliminado uno y he añadido tres mediante la herramienta Hotcat. Publico los cambios. Y ya las tengo. Canciones, canciones. Y podemos y por... ver ahí en el historial a ver cómo queda eso grabado. Sí. Vamos a aquí. Porque ahí, eso, ahí. eso está bueno como mirarlo también, ¿no? Porque pasa con Hot Cat, pero también pasa con eh, otras herramientas que se pueden usar, que en general, digamos, si a veces les llama la atención cómo hace algún usuario algo. Eh, en el historial eh, mm. suele aparecer las herramientas que están utilizando. Así que ahí es cuestión de ir y mirar los enlaces también. Sí, sí, sí. Cuando queremos ver es, qué acciones se han hecho, cuando queremos aprender también a editar en Wikipedia es bastante útil eh, analizar, un po analizar el, el historial y ver qué acciones se han hecho, cómo se han mejorado los artículos. O también para hacer vigilancia de artículos, para ver qué ha pasado con algunos, porque se han, se han vandalizado. Bien, hemos, hemos aprendido ya cómo utilizar la herramienta Hotcat para hacer unas categorizaciones. A ver, otro ejemplo, crear un artículo y categorizar. Porque hemos visto ya eh, artículos ya creados. Pero, ¿qué pasa si yo estoy creando un artículo? Como Constanza ha dicho, mirad, este artículo no existe. Armando las Karate. He clicado aquí, que era el enlace, no existe. Entonces yo lo voy a crear. Bueno, no lo voy a crear ahora. Yo ya lo he creado previamente para este taller para, no, para ahorrar un poco de tiempo. Lo tengo aquí. Bueno, esto, esto, esto de aquí que he mostrado es el taller, que tiene una herramienta que también puede ser motivo de otro taller, utilizar el, el taller plus, que es un taller dentro de tu taller que te va organizando los eh, artículos que uno va, va, eh, va empezando, vas, vas empezando a redactar hasta que luego lo publicas. Yo de hecho te confesaría que estás mostrando un montón de herramientas en tus preferencias de usuario, que yo estoy, mmm, después le voy a tener que mandar <risa> un mensaje, porque esa que tenés ahí, de, que estaba mostrando recién en el historial, que te agrupa todas las ediciones de un mismo usuario, tenés un montón de herramientas ahí que hay que eh, no es... Es otro Wikitaller, ¿Cómo, se tira, ¿cómo usar las preferencias de Wikipedia? Claramente esto es, lo tengo que hacer con usuarios, eh, nada, muy, no voy a ser en buen sentido. ¿eh? <risa> Me parece que Miguel las está usando a todas, las preferencias, ¿no? Yo he visto no. un montón de cosas ahí que digo, ¡wow! <risa> Hay algunas que tengo habilitadas y no sé ni dónde las he habilitado, tengo que, que sondear a ver por dónde, por, dónde he hecho, por dónde las he ido habilitando. Mira, yo tengo aquí este artículo en mi taller, Vemos que es un taller porque tiene mi nombre de usuario. Taller, este, esto, esto no es un artículo, no está en el espacio principal. Aparte que tiene una plantilla que indica que es un artículo. Bueno, pues yo he redactado este artículo y no lo he categorizado porque como bien dijo Constanza, un, arti un taller no se categoriza hasta que se traslada al espacio principal. Vamos a trasladarlo al espacio principal. Traslado al espacio principal. Bueno, esta herramienta automáticamente ya me pone el título correcto traslado la página, y bien, aquí está sí, el artículo. Para usuarios que recién empiezan a editar, eh, generalmente no tienen permiso de trasladar las páginas, eso sí. está bueno aclararlo, entonces en ese caso simplemente eh, copian y pegan, o sea, editan, abren la pestaña de edición, copian, pegan en una nueva página. Bueno, pues esta persona eh, es ministro, fue ministro, ministro del interior de Perú, con lo cual vamos a añadir, como ya tenemos habilitada la, la herramienta Hotcat, vamos a poner Ministros del Interior de Perú. Ok. Y ya tengo mi artículo publicado y por lo menos categorizado con una categoría. Con lo cual... Eh, ya no solamente he dado un paso más, que es el de publicar el artículo, sino también he establecido que este artículo eh, tenga más éxito de poder ser consultado. Porque quizás alguien que entra a la categoría de ministros del interior de Perú va a poder ver que este artículo ya ha sido creado. Está aquí. Harto las ¿No? Bueno, vamos a seguir. Eh, no sé cómo voy de tiempo... Vamos, y eh, 37, pero no, no pasa nada, no, no somos tan estrictas. Eh, algo que, que mencionaste recién y que me parece importante es esto, las categorías permiten que gente que quizás no está buscando algo en específico pueda orientarse sobre la información que hay. Esto que dijo Miguel recién, si están buscando ministros del interior del Perú, bueno, hacer clic ahí y saber toda la información o todas las personas que fueron ministros del interior. Eh, así con cualquier categoría. Estamos buscando, no sé, eh, folcloristas de Argentina, bueno, seguramente haya una categoría de folcloristas de Argentina donde uno pueda ver e identificar distintos eh, músicos y músicas eh, de esa categoría y demás. Ya no te interrumpo más así, seguís con tu magia porque es increíble yo he seguido categorizando el artículo mientras se iba dando la explicación <risa> para ir aprovechando un poco el tiempo también es que las tenías todas pensadas Miguel ese, sí. esa era parte de <risa> a ver generalmente esto lo tenía pensado decir después pero cómo se categoriza pues realmente hay eh, res, las categorías responden a unas ciertas preguntas no eh, al qué que son que si es un artículo de, de un tipo de un plato un plato de comida ¿qué? a qué gastronomía pertenece, eh, si es una persona, qué es esa persona, dónde nació, cuándo nació. Para eso existen las categorías. O sea, claro, muy... y ahí también hay una buena pregunta, me parece, de Esther, ¿no? que está preguntando justamente si vamos a ver como, cuán, cómo y cuándo crear una categoría, ¿no? porque ese es el otro tema también. O sea, a veces las categorías no existen y hay que crearlas, y cuándo deberíamos crearlas y cómo. Aquí está la respuesta. Bueno, la respuesta que yo creo que me, me, me he inventado, porque no, no, no existe una biblia aquí de, de Wikipedia, pero yo creo que hay una norma que hay que aplicar, que es el sentido común. No, no se crean categorías por crear. De hecho, una de las tareas bastante importantes dentro de, de muchos wikipedistas que editamos es el de tanto crear categorías como eliminar o sea, mandar, eliminar, Categorías que son superfluas. De hecho, yo encontré una el otro día, no me recuerdo exactamente qué. Ahora mismo me, me quedo un poco en blanco, pero una categoría que realmente representaba tres artículos. Con lo cual, no es necesaria esa categoría. Porque si solamente va a contener para siempre tres artículos, no va a aumentarse esa categoría. Con, no, va, no, va, no va a ser alimentado con más artículos, realmente no tendría sentido. Es decir, si tengo un una categoría ministros del interior de Perú, a menos que pase algo pues, muy bizarro, no va a dejar de haber ministros del interior en Perú. ¿no? A menos que se suprima el ministerio, o cambie de nombre, etc. Pero, por ejemplo, si, si es un artículo de una película, y son tres actores, cuatro actores, de un corto, y la categoría es actores de, de este de, de determinado corto, un cortometraje. Actores de... me, me, me invento un nombre de un cortometraje. El cortometraje se llama Sunday. Actores del cortometraje Sunday, categoría. Esa categoría no es, no, es, no es válida por sentido común. Solo va a tener esos actores. Nunca más va a añadirse más artículos a esa categoría. ¿Cuál es el proceso para crear una categoría? He encontrado un artículo, este de falda lápiz que ha sido creado hace poco, que tiene las categorías, y tiene una en rojo. Pues esta categoría que está en rojo significa que esta categoría no existe. Obviamente no existe, eh, no porque esté mal escrita, sino porque no, no se ha creado. Otra cosa, puede ser que la categoría esté mal escrita y salte en rojo. En ese caso corregiríamos el, el nombre de la categoría para que se establezca como la categoría correcta. Pero en este caso vemos que moda de los años 1970 frente a moda de los años 1980, correcto el nombre, pero no existe. Vamos a crearla. Y aquí el proceso es hacerlo igual que, categori igual que cuando categorizamos mediante ejemplos de categorías seminales. Vamos a tomar... Como ejemplo, el de moda de los años 1980. Vamos a abrir este enlace. Moda de los años 1980. Y vamos a abrir este otro. Moda de los años 1970. Vemos que esta categoría ya contiene dos artículos, pero que no está creada. Esta, esta categoría tiene moda de los años 1980, tiene 11 artículos y está creado. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos al editor de código para ver qué, qué tiene esta categoría, cómo, la, cómo, cómo, cómo está escrita. Moda por década, categoría años 1980, categoría moda del siglo XX. Vale, pues esto es tan simple como copiamos todo esto que está aquí, vamos a esta categoría, moda de los años 1970, está en editor de código, lo copiamos y editamos, pues, en vez de 1970, vamos a poner 1900, 1980, vamos a poner 1970, años 1970, y el siglo XX lo mantenemos. Clico aquí, creo, categoría. Voy a poner vigilar para poder vigilar esta categoría en mi, lista, en mi listado de seguimiento, y publico. Con lo cual, esta categoría ya ha sido creada. Si sí, refresco, ahora el, el enlace me sale en azul. Existe ya esa categoría, que era necesaria crear. Interesante, igual que solamente ha, haya estos dos artículos, ¿no? Porque, modelo de los años 1970, uno pensaría que hay un montón de cosas para poner ¿no? en, en, ese, en ese artículo. Sí, quizás, eh, con lo que he dicho antes, se contradice esto que estoy diciendo. Pero, ¿quién sabe? A lo mejor... ¿Alguna vez, alguna vez hay alguna editatón en el Museo de la Moda de Madrid y deciden, pues aquí salen 40 artículos sobre moda de los años 1970, ¿sabes? Y ya tendrían un contenedor donde poder añadir estos, estos artículos. Y acá hay una pregunta de Mariana que dice, a ver si podemos eh, entender un poco mejor qué es lo que está preguntando. Podemos agregar más si sí, pregunta si ¿sí podemos agregar más elementos a una página de categorías además de las categorías que le corresponden. Sí sí se puede de hecho existe una plantilla o vamos a ver en las categorías no quería entrar en ello eso está en la página en las páginas las de ayuda que dije al principio pero no solamente contienen artículos eh, categorizados también podemos crear una, un artículo principal dentro de esa categoría. Es decir, vamos a, vamos a entrar, por ejemplo, en categoría feminismo. Y no, igual gastar. está bueno eso que estás mostrando ahora, ¿no? Que en general todas las categorías se pueden buscar mediante la barra de búsqueda. O sea, eso también que lo tengan en cuenta. Ah, sí. Simplemente poniendo categoría, dos puntos, dos y escribiendo puntos. el nombre de la categoría. Es una forma de hacer búsquedas de categoría. Mira, categoría feminismo. Están incluidos pues, los, eh, los, las subcategorías de feminismo, categorías de feminismo y las supercategorías de feminismo. Pero aparte de eso, tenemos aquí dos cosas, que es el artículo principal de feminismo y un enlace a Wikimedia Commons que alberga contenido multimedia sobre feminismo. Vamos a ver que, cómo es que se ha estructurado. Si vamos al editor de código, vemos que tiene dos plantillas nuevas, que es el de AP, de artículo principal, feminismo, y Commons Cat, que es una plantilla que llama a los enlaces de eh, feminismo que, con, de, que se contienen en la categoría Feminis en Commons. Entonces se puede, se puede añadir estas cosas, pero no se pueden añadir, digamos, aquí un artículo, pues eso, el, de, el, el que he creado, el del ministro del interior. Eso no. No se pueden añadir artículos, enlaces de artículos en categorías. Sí que se pueden añadir artículos principales. Esa categoría. Que ayuden a la persona que está navegando en esta categoría a entender esta categoría. No sé si me he explicado correctamente. Entonces, la categoría feminismo, el artículo principal de esta categoría, pues correspondería a feminismo explico aquí en el artículo. Sí, yo creo que artículo. te explicaste perfecto. A no ser que, por ahí, si Mariana tiene alguna pregunta más, la puede hacer ahí en el, en el espacio de comentarios. Este, pero yo creo que se, entien, se entendió súper bien. Sí, iba por ese lado. Entiendo yo. Igual, Mariana, cualquier cosa. Y Otra esperemos que también haya respondido a la pregunta que tenía Esther, ¿no? De cómo y cuándo crear una categoría. Sí, iba, iba, iba ahora. Iba ahora. Mirad. Otra cosa que, bueno, puede ser motivo de otro taller realmente, es que luego una cuestión bastante importante es que hay que vincular esas categorías a Wikidata, que es recomendado. Porque, por ejemplo, eh, moda de los años 1980, estamos viendo que está enlazado, tiene aquí, si vamos a la izquierda, no sé cómo ven, vendrá en, los nuevos, en la nueva interfaz, pero yo sé que esta categoría, moda de los años 1980, la tengo en otros idiomas, esa misma categoría, e incluso tengo imágenes de esa categoría. Pero si yo voy a la de moda de 1970, no tengo aquí estos enlaces a otros idiomas. Habría que añadirlo a Wikidata, enlazarlo a Wikidata, aquí vemos que este elemento de Wikidata no está encontrado, para que se pueda hacer los enlaces interlingüísticos. ¿Eh? Esto creo que con el tema de que se van, quizás se supriman las categorías, se vincule toda esta Wikidata, finalmente esto ya se resolverá, pero de momento, bueno, no, voy, creo que voy a pasar un poco por alto cómo se hace esto, o bueno, lo hago rápido, es igual, es copiar. Sí, hacerlo, hacerlo rápido porque estábamos eh, pensando con Coti de decirte que quizás lo de categorías en commons lo podemos dejar para otro taller, así que podemos como explayarnos un poquitín más eh, alrededor de sí. Sí, por la hora. No, es que fue, fue muy útil eh, realmente las herramientas que fuiste mostrando, o sea, eh, son cosas nuevas que están ahí disponibles y que muchos no tenemos ni idea de cómo se usan. O las activamos, pero nunca las usamos. Eh, y, y, y nada, eso, para darle profundidad a esto para que te sientas cómodo y no andes corriendo también con, con lo otro. Sí, perfecto, porque eh, la parte de commons, eso te iba okay. a decir, aparte Commons, es? sí, esto nos llevó una hora, Commons nada, la eternidad. Pero es más divertido quizás, ¿eh? Yo lo hubiera, hubiera cambiado quizás como primero porque me parece más... Miguel, te, te vamos a tener de vuelta, ya está, las diapositivas las hiciste, así que estás comprado en esta <risa> <Uy, qué> herramienta. <risa> Perfecto, sí, sí, está, está preparado. La, una pena es que tenía preparado ya material para hoy, y he tenido que decir a algunas personas, a algunos compañeros este, y compañeras editores en Commons que, que se abstengan un poco de, de categorizar algunas imágenes que había subido porque iban a servir para el taller. Pero no importa, te subimos otra, te subimos sí. otra, mirad. Perfecto. Nos comprometemos. Bueno, vamos a ver cómo se enlaza esta categoría a, a Wikidata. Y como siempre... Eh, hay que utilizar, pues, ejemplos. Vamos a esta misma categoría de los años 1980, que era la que estaba ya creada. Vamos aquí. Creo que lo puedo ver aquí, sí, en, el, en esta de la izquierda, porque yo tengo habilitadas algunas herramientas, como ya habéis dicho, y claro, quizás esto no, no, no lo ve un usuario que no ha, no ha editado estas preferencias. Pero eh, por defecto viene aquí, en las herramientas de la izquierda, Elemento Wikidata. Clico aquí. Veo. Entro en Wikidata, que es el proyecto hermano de, de Wikipedia. Oh, bueno, y que se proyectos. ve muy chiquito, le comento. Así que, así que sí, le puedes listo. hacer un poco de zoom, gracias. Listo. Ahí. Entro en, esta, uh, entro en la categoría de modelos. No es una categoría de Wikidata, sino que Wikidata recoge que este elemento es una categoría. Vemos, si vemos en las declaraciones, es una instancia de categoría de Wikimedia. Vale, eh, al igual que iba a comentar con Commons, Wikidata también funciona, algunas funciones las tiene en inglés. Bueno, se, se traduce automáticamente, pero algunas cosas, si queremos enlazarlas, tenemos que buscarlas en inglés. Por ejemplo, aquí, Category 1980s Fashion. Voy a copiar y acorda, nos acordamos que la nuestra es la de 1970. Voy aquí a buscar y en vez de 1980 voy a buscar la del 70. Y efectivamente, ya existe el elemento en Wikidata. ¿Ve? Y vemos que aquí en esta parte de las entradas a Wikipedia no está en español, porque no existía. Vamos a enlazarla. Copiamos el nombre de la categoría. Vamos a la declaración, a las entradas de Wikipedia de los diferentes idiomas y damos aquí a editar. Y tenemos que poner que wiki es la nuestra en español. Si vamos poniendo es, ya directamente nos sale español. Clicamos aquí y añadimos... Esto aquí ni lo tocamos. Porque estas esto son, esto son otras cuestiones que, bueno, ahora mismo no... Esto es cuando se designa una insignia a la, a la categoría o al artículo que se enlaza cuando tiene una categoría de artículo bueno, artículo destacado, pero en este caso no, así que ni lo tocamos. Categoría de moda de los años 1970 y publicamos. Bien, ya está añadido, ¿veis? Aquí. Si refrescamos la categoría de moda de los años 1970, vemos que ya tenemos los enlaces a otros idiomas. Aquí y tenemos enlace también a otro proyecto que es el Wikimedia Commons. Y si abrimos ese enlace, nos va a llevar a la categoría 1970s Fashion, las, todas las imágenes multimedia que existen acerca de esa categoría. La y magia sí. de enlazar a Wikidata y todo <risas> sí. automáticamente. En, en general, sí. digamos, como principio, ¿no? Y eso también esa, es otra cosa que se ve distinta en la interfaz para los usuarios nuevos, eh, que el, los idiomas ya no aparecen más al costado, sino que aparecen Aquí, ¿no? eh, arriba, como en la versión mobile. Uh, aparecen como en la versión francesa, creo. Mira, voy a poner la versión francesa porque es más o menos que creo que es como aparecen ahora. Sí, exacto. Aparecen ahí Aquí. arriba, eso mismo, ahí está. Bien, perfecto. Bueno, y me ha servido para que veáis, ¿no? Que Moda en los años 1970 podemos buscarlas en otros idiomas. English. Y seguramente, pues mirad la cantidad de artículos que tiene lo, la Wikipedia en inglés de Modern 1970. Entonces, en este sí, caso... Sí, que lo... en algunos casos esos podrían ser artículos que potencialmente se podrían traducir o bien artículos que quizás en la wiki en español ya existen, pero no están categorizados. Efectivamente. Vamos a ir directamente a uno. Bolotay. Vemos que existe en español, aquí en los en los enlaces interlenguales lingüísticos, corbata de bolo. Vamos a las categorías y, bueno, solamente tiene la categoría complementos. Quizás habría que completar con más categorías aquí. De hecho, lo voy a poner. Moda de los años 1970. Ya tengo habilitada hotcat pues, automáticamente. Y ya tengo este artículo. Si sí, vamos atrás refrescamos corbata de bolo y así podemos pues trabajar ir añadiendo otros artículos a esta categoría bien eh, así brevemente existe una página especial donde podemos ver qué categorías son las requeridas no todas estas categorías eh, tendríamos que revisarlo claro o sea más de 5.000, habría que revisar, pero ya vemos que, por ejemplo, hay algunas que, personas queer, cinco artículos, que quizás aquí habría que modificarlo, quizás ya existe una categoría que categoriza a las personas queer, y esto, esta este de artista, por ejemplo, esto, esta categoría quizás habría que eliminar en los artículos, en estos cuatro artículos, y categorizarlo de forma correcta, pero seguramente alguno sí que sea... Mmm, que, o sea, necesario crear. Por ejemplo, está el filósofo de Almería, ¿no? cuatro artículos. Digamos si aquí, vemos que contiene cuatro artículos, pero la categoría no ha sido creada. Entonces, aquí quizás sería útil ir a una categoría similar, filósofo de Sevilla, qué sé yo, filósofo de Madrid, y ver cómo está configurado esa categoría, copiarlo y simplemente cambiar pues, eh, Madrid por Almería, Aquí en la parte de la edición, publicamos y ya tenemos esta categoría creada con estos cuatro artículos que la contienen. Bien, la pregunta del millón. ¿Cómo sé qué categoría crear? Más o menos ya está a grandes rasgos está respondido. Las categorías deben responder a unas preguntas básicas. ¿Qué es? ¿Cuándo? ¿Dónde? Etcétera. Y he traído un ejemplo de una categoría necesaria que no existía. Categoría Sopas de Chile o Sopas de España. No existía. O sea, no existe una categoría sobre Sopas de Chile o Sopas de España. Esto lo estuve discutiendo con un compañero esta, esta tarde. Y vamos a, vamos a crearla rápidamente. Seguramente esta categoría de Sopas de Chile no, no exista. No, no exista ningún artículo que esté categorizado como Sopas de Chile. Me parece que el Chairo es una sopa... Sí, efectivamente. Y Uf, ahora mismo no se me ocurre ninguna otra. Pero sí, había como tres o cuatro artículos que me había, había visto, creo, que, que eran de sopas. Sopa bien, no es una sopa. Bueno, esto servirá también para que a lo mejor otros compañeros se pongan a editar aquí. Bien, vamos a poner: Chairo es una sopa, ¿no? Y también pertenece, pues, a, a la gastronomía chilena. Vamos aquí a las categorías de abajo y vemos que está, ya tiene sopas de Perú, sopas de Bolivia, esto, pero lo tiene categorizado como gastronomía de Chile. Pues vamos a crear una categoría más específica, que es la de sopas de Chile. Aquí nos sale una X y no nos sale ninguna opción. Eso es que no existe la categoría. ¿Ve? Existe de China. Si ponemos sopas de China, nos sale aquí el check. Pero como no queremos Sopas de Chile, de China, sino de Chile, nos sale una X. Si damos a OK, nos va a salir el enlace en rojo. Sopas de, de Chile está en rojo. Lo abro en el enlace y lo mismo. Voy a abrir la de Sopas de Perú. Y voy a copiarme lo que hay en Sopas de Perú. Aquí. Control-C. Control-C, claro. el comando preferido de los wikipedistas, sí, sí, sí. de los y las wikipedistas. Bueno, pero lo podemos hacer, mira, vamos a hacerlo, vamos a solamente poner sopas por país. No, por favor, pero no era una no, no, crítica no, de ninguna manera, no, no. ¿eh? Okay. Mira, mira, aquí, aquí podemos ver el criterio de ordenación que habíamos dicho antes, porque si aquí no ponemos eh, la pleca y chile, nos va a organizar como sopas de chile. Luego en la categoría de sopas por país. Vale, de hecho lo voy a, lo voy a poner así. Creo uh, categoría. Ahí pasé otra, otra sopa de chile para por si servía. Ah, vale, perfecto. Si vamos, aquí, si vamos aquí a la de sopas por país, que es la categoría que contiene sopas de chile, vamos a ver que nos lo va a poner en la S de sopas de chile. ¿Ve? Vamos a ponerlo correctamente. Aquí también funciona esto que he comentado. Si ponemos la pleca, mira, lo voy a volver a hacer. Aquí en modificar, ponemos la pleca y ponemos Chile. Damos a OK. Guarda. Refrescamos aquí en las sopas por país y ya se me sube aquí. A sopas de Chile. en la C Y lo ordena por Chile, China, Colombia. ¿va? Correctamente organizado. ¿Cuál era la segunda categoría que había que meter? Gastronomía de Chile. Sopas de chile. Una vez que hemos creado la categoría, ya podemos jugar aquí con el hot cup. Gastronomía de chile. Con lo cual, va esta sopa de chile, que si vamos aquí, no existe esa categoría. Salsas, sándwiches. Clicamos en OK. Estamos categorizando una categoría, no un artículo. Vamos a gastronomía de chile y refrescamos. Ya se me ha añadido aquí sopa de chile. Creo que aquí, calapulcra, vale. Vamos aquí, calapulcra. Ah, está aquí. ¿No? También es una sopa. Mira, qué bonita foto. Vamos aquí sí, abajo. Sí, me dieron el... ganas de tomar una calapulcra. No sé qué es, pero... <risa> si no sabes qué es, ya sabes. A leer el artículo. <risa> muy bien, muy bien. Bien jugado. <risa> Hemos categorizado ya sopas de chile dentro de gastronomía de chile. Y esta... Calapulcra, ya viene dentro de Gastronomía de Chile. Con lo cual, lo único que hay que hacer es bajarlo de categoría. colocarlo en una subcategoría. Entonces con lo cual Y probablemente a... a todas las anteriores también, ¿no? Porque Gastronomía de Argentina también será una sopa de Argentina y sucesivamente, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, si yo modifico una categoría y no doy OK, y modifico otra, lo puedo hacer también. ¿No? Hasta que no dé a guardar, no me va a guardar la, las categorías que estoy yo añadiendo. Doy aquí OK, doy aquí OK, doy aquí OK y tengo que dar a guardar. Entonces yo creo que ya hemos categorizado correctamente este artículo que estaba pues mal categorizado. Sopas de Bolivia, sopas de Chile, estofa, sopas y estofados de Argentina. Pues mira, es de, es de por ahí de la zona. Vale. Ahora, para finalizar, esta parte que pensaba que me iba a durar bastante menos, porque tenemos, para categorías de Encomo, tenemos también bastante de qué hablar. Vamos a ver estas otras herramientas que son útiles, que, y que utilizan las categorías para establecer, eh, digamos, unas ciertas consultas, que pueden ser útiles para, para mostrar, eh, para trabajos en editatones, para trabajos de cómo eh, el impacto que ha tenido eh, los artículos categorizados dentro de una categoría para mostrar pues, a posibles este, personas e instituciones que se animen a organizar eventos o etcétera. Una de ellas es Petscan. Voy a clicar aquí en Petscan, que está, me manda el enlace de Petscan. Y vemos pues, qué es, ¿no? Y también eh, está bueno mencionar, eh, perdón que te interrumpa, Miguel, sí, sí. pero en la categoría, por ejemplo, si volvés a cualquiera de las categorías anteriores que, que estabas mostrando, por ejemplo, esa de Gastronomía de Chile, eh, van a ver que ahí donde dice subcategorías, dice herramientas, ¿no? Y esas herramientas. Sirven muchísimo. <ríe> en general, las pasamos de largo porque no nos fijamos, pero, por ejemplo, algunas de las cosas que va a mostrar ahora Miguel con Petscan, también se pueden eh, obtener a través de ese, esa, esa caja, ¿no? Por ejemplo, cuando dice todas las páginas, si yo aprieto ahí en todas las páginas, me va a decir, bueno, cuáles son todas las páginas que están dentro de la categoría. Lo que les va a mostrar ahora Miguel con Petscan lo que te permite es navegar además por otras subcategorías, digamos, ¿no? Pero bueno, eso como para que lo tengan en cuenta, que si nunca toquetearon ahí la caja de herramientas, y te puede dar un timeout, porque seguramente hay un montón de páginas ahí, este, eh, pero si nunca toquetearon eso, eh, métanle mano, que puede llegar a darles como algunos resultados interesantes. Sí. Vamos, a un poco. vamos a explorar, a explorar wiki, las preferencias, las categorías. Uh -huh. Fíjate, no, sí, no. yo, yo como has dicho, yo pasaba por alto de, de esta caja, ¿eh? no, casi nunca le había prestado atención realmente. El árbol de es categorías, que... el gráfico te muestra básicamente esto que vos decías de las supercategorías, las categorías para abajo, como que te va haciendo la misma... Te sí. eh, lo muestra más organizado. Sí, más uh -huh. organizado. Sí, me muestra la jerarquía, digamos, ¿no? De, claro. las categorías. Eh, bien. Pues, uh, PESCAN, yo, es yo que tampoco lo, lo conozco muy bien, pero he averiguado que, por ejemplo, te puede hacer unas cosas bastante curiosas, como para talleres o para algunos eventos. He hecho una consulta, he creado una consulta que son artículos de personas LGBT que necesitan referencias. Vamos a ir a la herramienta primero, voy a mostrarla así a grandes rasgos, Iniciar PESCAN Es una herramienta de consultas para, bueno, que rellenas aquí una serie de datos. Ahora mismo me sale en inglés, voy a poner en español. Me ya, sale vamos un, ya vamos a hacer un, un taller profundo de PETSCAN porque hoy sí, les vamos a no sé. mostrar la punta del iceberg. Es... Sí, Entonces, y además, recuerden que eso que acaba de hacer eh, Miguel, solamente por las dudas, porque justo antes de empezar este taller estábamos conversando sobre eso. Miguel cambió el idioma de la interfaz, no de la Wikipedia en la que estaba buscando, ¿no? Porque ahí, si, van a, si ven en la parte de idioma, ven que dice en. Eso quiere decir que Miguel está buscando en la categoría de la Wikipedia en inglés. Exacto. Y para poder buscar en la wiki en español, tiene que cambiarle el idioma ahí mismo. Es verdad. Pues el idioma es es y el proyecto Wikipedia. Profundidad vamos a ponerle, pues, esto lo de la profundidad. Bueno, te lo explico aquí. Profundidad cero significa que no, no usan subcategorías. Si vamos a querer profundizar más, vamos a ponerle, pues qué sé yo, un 5. Y va a ir buscando... Según hasta el nivel 5 de las subcategorías. La un 5 la... igual, te co... un 5 pet scan es como tirarle una bazuca a una mosca, te Te va a tirar un montón, pero dale, vos dale nomás. Que... Mira, la consulta que yo había dicho era artículo, de... lo voy a hacer porque la tengo aquí puesta, pero lo voy a intentar hacer. Artículo de personas LGBT que necesitan referencias. He puesto la categoría personas LGBT. La Profundidad 4, el proyecto Wikipedia en el idioma es. Y aquí tengo una pestaña que me pone las plantillas. Vamos a poner aquí en plantillas que tiene alguna de estas plantillas, que es la plantilla de referencias. Y me dijisteis eh, en, en, en en salida. En salida. Mira, yo lo de, lo de referencias no sabía, porque hay también una categoría que puedes cruzar que es artículos que necesitan referencias. Así que después vamos a mostrar otro tipo. Es verdad. Pero esto es que, que va a seleccionar eh, los artículos que tienen una plantilla que pone que eh, se necesitan referencias. Que Eso sí. también eso es, o, o es otro taller, el de plantillas. Sí. <risa> voy Bien. a poner aquí que la salida, me, en la salida de la consulta, me muestre también la imagen del artículo. Y voy a darle a que haga la consulta. Bien me ha arrojado 213 resultados de artículos de personas LGBT que necesitan referencias. ¿Qué significa eso que necesitan referencias? Por ejemplo, si yo voy a este artículo, Gigi Fernández tendrá aquí una plantilla que ponga este, este artículo de sesión necesita referencias. ¿Eh? Entonces aquí se podría organizar una editación por el mes del orgullo eh, de añadir referencias a artículos. Se me ocurre, por ejemplo. ¿Mm? Para esto sirve de, de Bueno, es una de las utilidades. Seguramente claro. la tenemos más, pero es una de las que sugiere. En... Un montón más, pero lo importante es esto, que busca a partir de las categorías. Entonces, es importante sí. que estén categorizados los artículos correctamente para que después, cuando crucemos esa información a través de las distintas herramientas Wiki que hay, bueno, eh, podamos acceder a esos eh, artículos que necesitan algunos detalles como una categoría, como una foto, una cita o demás. Sí, y la segunda herramienta, mira, mientras estábamos aquí conversando se me ha ocurrido, ¿cómo voy a mostrar esta? Más View, que es para ver el impacto de visitas en artículos por categorías. O sea, que la herramienta va a utilizar las categorías, los artículos que estén categorizados. Nosotros vamos a llamar a esa categoría para ver todos los artículos que contiene y cuántas visitas han tenido. Pongo aquí más View. Y vamos a, poder poner, vamos a poder ponerlo por un rango de fechas, las plataformas por donde se han visto, escritorio, aplicación móvil, etc. A ver, se me ocurre, hubo una editatona, categoría, eh, personas desaparecidas, no. de eh, acuerdo. desapariciones... Durante la época del terrorismo, eso es. Hubo, hubo un taller, un, perdón, un taller no, hubo una aitatón un sobre derechos humanos que se hizo, que se añadieron muchos artículos aquí en esta categoría. Entonces, vamos a utilizar esta categoría para ver el impacto que ha tenido de visitas. Ojalá que tenga mucho. Sí, se, se ve medio chiquito, Miguel. Después si sí. puedes eh, darle un poco de zoom, a eso, ver. así. Ay. Y, además, eso también está bueno verlo en más views que pueden seleccionar la categoría, pero también pueden poner como otras enlaces eh, ahí en donde dice fuente, claro. Pueden eh, armar listas y en esas mismas listas pegarlas dentro del eh, como la fuente. Eso es. Pero bueno, vamos a ver el, el tema que nos trae, que son las categorías, entonces vamos a utilizar esa categoría que he comentado, vamos a poner un rango de fechas bastante amplio de todo el tiempo, voy a poner, y a ver qué, qué sucede, si debe enviar. Categoría, ¿vale? ah, ¿qué ah, es? Está en inglés, no se le pegó la categoría. No, no se pegó, no se pegó. Eh, Copié la URL, sino directamente. No, es la URL. Que, eh, creo sí. que es, que es la, con la URL entera. Que, sí, es verdad, eh, verdad. es verdad. Es la URL, no es la categoría. Es verdad. Es la URL. Eso es. Copiado lo que me sale aquí en la barra de direcciones. Y doy a enviar. Bien. Pues entonces vemos que el, el impacto ha sido este. Este artículo, Angélica Mendoza de Ascarza, ha sido visitado 21 mil veces, 8 veces por día. Masacre de sí. Callara? dime. Algo interesante de esto es, también es para poder centrar un poco los esfuerzos, ¿no? Como, bueno, hay tanta, o sea, lugar de memoria, tienen casi 100 mil visitas. Eh, bueno, ese artículo debería estar muy bien. O sea, debemos como también esa, esa cuestión de eh, chequear si tiene las referencias, si está wikificado, si la información eh, está correcta. Eh, porque claramente es un artículo muy consultado, entonces también ahí un poco para focalizar eh, prioridades de, de trabajo, también viene muy bien poder hacer este análisis de, de las visitas, ¿no? Como más allá de lo anecdótico y de cuánto se lee Wikipedia, como wikipedistas, bueno, concentrar esfuerzos en, en esas búsquedas que sabemos que tienen un montón de impacto y que eh, está bueno que, que esa información sea de, de la mayor calidad posible, ¿no? Sí. Y, además, mm. también lo que está bueno con Petscan es que se puede, o sea, a partir de esa búsqueda que se hace en una categoría, también se pueden armar una lista, ¿no? Que es algo que hemos armado, ah, ah, perdón, hemos charlado un montón. Eh, nuestro primer wiki herramienta fue sobre el tema de las listas y tenemos como varios comentarios sobre las listas siempre. Pero para lo que sirve también es que, bueno, o sea, si uno quiere, digamos, como obtener todas esas páginas que están dentro de una categoría para armar un editatón, una lista, por ejemplo, eh, uh -huh. bueno, las puede obtener con Petscan, le pide la salida ahí para que se la devuelva en texto y uno después la pega en su taller o donde quiera y ahí puede como armar una lista. Eso es. Mira, la consulta anterior solo me arrojaba las, las páginas que venían dentro de la categoría. Me había olvidado clicar aquí en incluir las subcategorías. Vemos que esta categoría tiene una subcategoría que es víctimas de desaparición forzosa durante la época del terrorismo en el Perú. Sí. Clico aquí, incluyo. Envío la consulta y ya me sale, pues me salen más páginas. ¿Mm? Antes me salían 7 u 8, creo. Ahora me salen más porque me está también añadiendo estas cinco páginas. Entonces vemos, pues, ese, este es el impacto que ha tenido. esto pues, quizás lo han tenido mucho, pero es interesante, pues, los datos que nos arroja de visitas. Muy bien, pues, estas, estas dos herramientas que utilizan las categorías como para poder armar estos listados. Y Wikimedia Commons lo dejaremos para otra ocasión, parece ser. No Bueno, buenísimo, igual, muchas gracias por todo lo que compartiste, Miguel, la verdad que además súper didáctico y pedagógico, me parece, o sea, se entendió todo perfecto, y hubo mucho entusiasmo de la gente que estaba mirando del otro lado, <risa> eh, hicieron un montón de preguntas, así que bueno, eh, muchísimas gracias. Sí, bueno, ya quedamos para, yo mientras tanto sigo pasando enlaces eh, por el chat que van a quedar ahí a disposición en el video y también van a quedar en, en, en, en, en la página de Wiki Herramientas que pueden consultar en YouTube de Wikimedia Argentina. Los vamos a subir a Commons porque después también tenemos ahí para hacer un taller sobre cómo pasar videos de YouTube a Commons. Eh, que nos eh, dijo también Miguel, que no, no, no para de tirarnos ideas. Eh, así que la verdad es que hay un montón para, para conocer. Eh, agradecerte nuevamente. Eh, la experiencia como wikipedista lo es todo en estos talleres para nosotras porque son los que mejor conocen, digamos, en el día a día. Porque es parte, digamos, de, de, de, digamos, de, de lo que hacen. Y se está quedando sin luz porque por sí, no <ríe> eh, ya a varios de España dijeron, che, eso era de ir a comer, perdón. Eh, así que no los entretenemos más. Eh, claro. Nada, una y mil veces, gracias. Eh, y ya nos estaremos encontrando por más talleres de commons con categorías eh, y seguramente por nuevas herramientas que, que nos puedas compartir. Y vamos a hacer también algún taller seguro sobre cómo setear preferencias de usuario porque, la verdad es que ayuda un montón a, sí. a la tarea cotidiana y eso va a estar muy bueno. Sí, hay una herramienta para pasar videos de YouTube a Commons, nos lo contó Miguel. Así que... Eh, Luego, o sea, bueno, yo, yo lo arrojo ya aquí, creo que te lo había comentado, que se me había ocurrido otro taller, de hecho ya tengo más o menos el esquema hecho de la presentación, que versaría de, de búsqueda eficaz de imágenes para Commons. Es decir... Imágenes que no solamente eh, haga yo, sino dónde encontrar imágenes que puedo y otras nada de la commons. Creo que habéis hecho un taller, me parece sobre. De Naturalist, tú The Naturalist. cómo lo habíamos hecho con el botón mágico que mostró Malena sí, también estuvo sí. muy sí. bueno, eh, pero sabemos que hay algunas otras herramientas y me recuerdo haberte visto eh, eso. El, rastreando imágenes para los concubos, para las campañas y demás que fuimos haciendo, y eso es sumamente importante porque sí. nada, muchas veces no tenemos nosotros acceso a sacar nosotros las fotos, entonces poder localizarlas en otras plataformas con licencias compatibles sí. es eh, clave. Así que sí, también sí. estaremos convocando para eso. Sí, sí sobre todo se, mostra, se podrían mostrar casos de éxito, como les llamo yo, de, de artículos que tienen foto a partir de algunas búsquedas eficaces que se han realizado. Así que nada, muchas gracias a vosotras eh, y espero que haya servido y que sirva para que mucha gente se anime a editar. No solamente a crear artículos, sino que hay muchísimas tareas que hay que hacer en Wikipedia. Una de ellas es esta, la de la categorización. Y ya hablaremos para el siguiente, que es el de Commons, que me queda ahí con, el, con la miel en los labios, me he quedado. <risa> ya, ya va a llegar, ya va a llegar. Bueno, mil, mil gracias y gracias a todos y a otro todas que pronto. estuvieron del otro lado por todos los comentarios y te transmitimos nuevamente, Miguel, todos los eh, agradecimientos que fueron saliendo en el chat y las eh, caritas de felicidad por todas estas herramientas que mostraste. Bueno, espero que sirvan. Sí Adiós. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.